se habla del Poder de la República Dominicana yo soy un ciudadano común eh, y yo fui usted ese día previsto para la votación yo ustedes a las 9, 9 y media yo había votado en el colegio que a mí me corresponde, ahora yo pregunto ¿dónde está mi voto? la Junta Central Electoral debe de dar una explicación sobre ese tema, sobre el que quiero si saber la Junta es la responsable la Junta es el, el, el, el órgano rector de la elecciones de República Dominicana perjudicado por todo lo que votaciones de la dominicana, realmente tenía unas elecciones ganadas. Debe, entiende usted que el presidente debe de referirse justamente a este tema para aliviar eh, lo que está ocurriendo. El presidente debe hacer su rendición de cuentas, hablar de los hospitales que a mí me corresponden, hablar de su gran obra, hablar de la reforestación que se está haciendo en la zona sur, hablar de, de, de, de los logros de, la, de, de cuántas eh, aulas tenemos hoy, que son un alrededor de 28.000, 30.000 aulas que estamos terminando, hablar de. de, de, de los hospitales, hablar de, la, de las carreteras, hablar de seguridad vial, hablar de, de, no, de como le digo yo, de, que, de la calle extendida. De que antes un niño no podía asistir a la escuela, porque el padre y la madre no podían darle el sustento de, de alimentarlo para que vaya bien. Es Como de decimos nosotros. Hagan dentro de esas protestas, se está reclamando que se ha lacerado la democracia, la libertad de expresión, incluso denuncia de que algunas pancartas se le han quitado los manifestantes. Bueno, y o no. Aquí no hay, nadie ha prohibido a nadie de la libertad. Aquí esto es un país totalmente democrático y todo el mundo tiene derecho a protestar y a opinar y a reclamar explicaciones. Ahora, reclame donde se produce el tema. El tema se produce en la propia Junta Central Electoral, que es lo que tengo entendido, porque yo voté. ¿Y mi voto dónde está? A la Junta que me explique a mí dónde está mi voto. O sea, yo soy un ciudadano que tengo derecho a este reclamo. Y todos los ciudadanos tenemos derecho a reclamarlo. Entonces, ¿cuál es el tema? Finalmente, ¿cuándo será ya concluido el hospital eh, regional del nordeste, San Vicente de Paúl? Es el hospital más seguro que tiene toda la cuenca del caribe, América Central prácticamente y América Latina completa. Ya. En Perú, en Chile, en México, son países que tienen la tecnología que se ha aplicado ahí, que son los agiladores sísmicos. Recuerden que San Francisco está entre dos fallas. y Esas dos fallas están activas. Lo que pasó ahora mismo en... Listo, Esa misma la falla y está activa. ¿Tiene el gobierno dentro de su carpeta inaugurarlo en este periodo? Sí, señor. Año? Todos los proyectos que de, de salud pública será inaugurado en este gobierno. Muchísimas Así gracias, pagán Francisco pagán gracias. director de la OISOE en nuestro país. Ya ustedes han escuchado, señores, en esta cobertura total. Observamos detrás cómo siguen llegando personalidades. Eh, aquí también en estos momentos acaba de llegar... Amable Aristi Castro, entre otros invitados que estarán presentes la mañana de hoy en, eh, para escuchar parte del discurso, su último discurso de Danilo Medina Buenos días. con ustedes desde el Congreso. Vladimir Paula, es todo por el momento. Bueno, gracias. Hablar.